¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Yo soy Fer Toraya. Y bueno, pues ya estamos aquí listos. Ya estamos aquí listos en nuestro programa Espacio de Excelencia. Entrando un poquito tarde, pero bueno, ya, ya estamos aquí. Qué gusto, qué gusto saludarles. Aquí estamos en, en punto casi de las seis de la tarde en la señal de, eh, por supuesto, Espacio de Excelencia y Census Capacitación. Con sentido. Eh, el día de hoy, el día de hoy me gustaría compartir algo que a mí en lo particular creo que nos va a servir, te va a servir para diferentes cosas, diferentes situaciones y que si tú tienes en cuenta esto, te va a ayudar mucho principalmente a cumplir metas y objetivos. Lo que yo te pregunto a, a comparación, a continuación es, ¿qué metas, qué objetivos tienes este año, en un mes, en el primer trimestre o semestre del año o a lo largo de todo este año? Quiero que te preguntes, ¿cómo, cómo puedes conseguir de mejor forma, cómo puedes alcanzar estas metas y objetivos. Así que pues ojalá que te quedes conmigo en esta hora para poder compartir, para poder establecer una guía eh, sobre cómo estar en ese lugar donde tú ya quieres estar, sobre cómo conseguir eso que tanto estás buscando. <coughs> Si tienes dudas, preguntas, comentarios, déjalos aquí en eh, abajo del, del video que vamos a estar respondiendo en, en vivo o en repetición. Si consideras que esta información te puede ser de utilidad tanto a ti como para tus seres queridos, comparte, compártenos para que lleve, lleguemos a más gente y esto se multiplique. Ojalá que, que así sea. Y que te quedes conmigo en esta próxima eh, hora de seis eh, a siete tiempo de la Ciudad de México. Bueno, pues, vamos a ver, <coughs> vamos a ver cómo es que nosotros actuamos, cómo es que nosotros estamos en vías de conseguir lo que tanto, lo que tanto eh, deseamos. Si tú consideras útil, si tú crees que es importante tener una meta y un objetivo, creo que estás en buen camino. Es decir, a quien no nos gusta eh, pensar en, quiero terminar, eh, no sé, mis estudios, quiero conseguir tal o cual trabajo, quiero quizás eh, ponerme a dieta, quiero quizás también ascender de puesto, deseo mejorar mis relaciones con todo lo que nosotros estamos deseando y buscando, es importante que lo plasmemos, es quizás el primer tip que te doy de, del día de hoy, plásmalo en blanco y negro, escríbelo. ¿Por qué? Porque eh, nuestra mente eh, va a empezar a concretizar. ¿Vale? Metas y objetivos. Escríbelo en un papelito, en eh, quizás tu diario, tu agenda, un libro especial o un cuaderno especial para eso. Hazlo. Es fundamental que puedas tener esa posibilidad. A partir de ahí, todo lo demás se va a concretizar en estrategias, en planes, de, este, de ejecución si es algo respecto al trabajo eh, quizás también eh, tendrás que pues a lo mejor pedir apoyo o ayuda eh, a, a, a algún profesor, profesora eh, si es eh, cuestión de dieta, bueno pues a lo mejor tendrás que ir con algún nutriólogo o nutrióloga eh, si es en el trabajo apegarte a tu jefe o jefa, en fin todo eso es fundamental, lo puedas tú tener en cuenta porque es parte para tú eh, estar en camino de esa meta y de ese objetivo. Quiero ponerte un ejemplo para que veas qué tan importante es de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque el tema, el tema de hoy son valores, no es metas, no son objetivos, son valores. Pero tú ya vas a ver ahorita, ahorita lo vas a tener muy clarito porque es fundamental cuando se tratan de alcanzar metas y valores. Siempre pongo este ejemplo porque quizás es muy eh, gráfico y además creo que eh, ayuda mucho a tener una mejor idea de por dónde va el tema del día de hoy. Eh, imagina que quieres correr un maratón. Tu meta es correr un maratón este año. El maratón de la Ciudad de México. Desconozco si todavía existe en este en esta carrera. Antes, hace algunos años, eh, en, en frente a casa de mis padres, pasaban el, la ruta de la maratón de la Ciudad de México. Ruta este donde se veían, por supuesto, gente impulsando, eh, entregando quizás, agua, fruta, para refrescar a, a los corredores, y además será un maratón internacional, es un maratón internacional. Entonces, imagínate que quieres correr, no importa en qué país te encuentres, eh, la maratón, y que nunca has corrido además, la maratón, eh, este, una maratón tiene 42 kilómetros. ¿Qué tendrás que hacer para poder cumplir eso que deseas? Bueno... Seguramente, si hoy decides, quiero correr una maratón, al, al día siguiente, es decir, mañana no te vas a levantar y vas a correr 42 kilómetros. Nunca lo has hecho. Todo maratón inicia con el primer paso. De tal manera que quizás vayas a tener que entrenar. A lo mejor vas a tener que conseguir un coach, o, eh, un coach deportivo o entrenador quizás un nutriólogo o nutrióloga, un médico, a lo mejor compañeros que te apoyen mutuamente, en fin, toda, eh, toda una estrategia, y por supuesto, a lo mejor te tendrás que inscribir primero a una carrera de cinco kilómetros, eh, a lo mejor también, después que ya domines los cinco kilómetros, de diez kilómetros, quizás eh, posteriormente a eh, media, mar, medio maratón, que se le llama de 20 kilómetros, y mm, seguir en este proceso y estrategia hasta que logras tú, eh, en el entrenamiento, correr 42 kilómetros. Tendrás que también ver tus tiempos, tendrás que ver muchas situaciones. Todo eso requiere disciplina, constancia, Levantarse temprano, comer saludablemente, asistir puntualmente con el médico, con tu nutrióloga. A lo mejor tendrás que levantarte a las 5 de la mañana para empezar a entrenar. A lo mejor también tendrás que acostumbrarte al dolor físico que vas a recibir producto de los primeros esfuerzos. A lo mejor tendrás que empezar a, a leer en eh, revistas o periódicos especializados sobre cómo se corren eh, carreras de cinco kilómetros. Tendrás que estar atenta, atento a tener todo eh, listo para quizás eh, ver si hay una carrera en tu ciudad. O, hoy que se hace cada vez más. Bueno, ahorita con lo de la pandemia se ha reducido, pero por ahí he empezado a escuchar que ya eh, van a empezar a regresar las, las carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, todo, todo esto. Y es importante, es importante, amigo amiga, que tengas en cuenta todo ello. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que todo esto que te compartí, de levantarte temprano asistir con tu médico estar atento o atenta a, a tus este eh, pues eh, quizás alimentos um, quizás también uh, estar atento a las noticias, todo esto que te compartí no es otra cosa que adquirir valores que te van a permitir encauzarte en el camino de tu objetivo o tu meta. Probablemente eh, te permita también no salirte de ese camino. Eh, te va a permitir estar encauzado, estar encauzada en eh, ese camino que te va a permitir llegar hacia tu meta. Adquirir va, el valor de la responsabilidad, el valor de la puntualidad, el valor de la disciplina, el valor de, de darle un valor a tu alimentación. Ese es un valor. Alimentarte adecuado y correctamente. Eh, el valor de hacer ejercicio. Este, el, el valor también de cuidarte a ti misma, a ti mismo, que eventualmente se van a convertir en hábitos. Los valores no son conceptos, los valores no se entienden aquí en la cabeza, por decirlo de alguna manera, sino que se entienden en desde el punto de vista de acción y de emoción. Los valores se viven. Cuando nosotros hacemos un rastreo de lo que son los valores personales, de, de cuáles son mis valores, el valor de la honestidad, estoy siendo honesta, honesto, conmigo misma, conmigo mismo, para tomar eh, la suficiente agua. Estoy siendo disciplinado, disciplinada, para levantarme todos los días y conseguir correr el tiempo necesario y la distancia necesaria para estar eh, consiguiendo los, mm, los escalones para esa meta y objetivo. Es fundamental como los valores son los timones es el timón que lleva al barco a buen puerto porque una, un grado más a la derecha o más a la izquierda no llegas a donde quieres llegar llegas a, a algún otro lado llegarás pero no a donde tú querías llegar Tan solo un grado. Por eso, por ejemplo, la, las brújulas en los barcos o antes, pues, eh, son tan importantes en esa medición. Porque un grado que te salgas de la ruta, literalmente terminas en otro lado. Ya te di un concepto, una brújula. Bueno, los valores son la brújula que te va a permitir llegar a donde quieres llegar. Es importante, por lo tanto, fortalecer tus valores. Pero más importante, amigo, amiga, es hacer un, eh, una autoevaluación, un escaneo de tus valores. ¿Cuáles son esos valores que te mueven, que te impulsan, que te motivan? Son ese engranaje que te va a permitir llegar. Porque lo más fácil, y te lo digo así, tal cual, lo más fácil es colocar una meta. Es lo más sencillo, ¿eh? Ah, quiero una casa, quiero un auto, quiero tal puesto, quiero... es lo más fácil. Lo más sencillo. Hay una frase que me encanta y siempre la digo cuando doy cursos de capacitación a mis alumnos. La meta... Después de, de darle toda una, eh, déjame decirlo así, toda una técnica para, este, pues, eh, describir las metas, porque hay, por supuesto, eh, diferentes técnicas, la más, quizás, la, la más reconocida, la, la SMART, eh, que son objetivos inteligentes. Esa es la, este, la más, eh, lo más fácil. Aprendes la técnica la llevas a cabo, redactas tus objetivos, lo pones en concretito y listo. Tienes tu meta. Lo plasmas, como te dije, es importante plasmarlo en un cuaderno, plasmas tu meta y listo. Lo más importante, hasta ahí, plasmarlo y hacerlo correctamente y hasta ahí. Y luego... Así les, les, les explico sobre las metas. Y al final termino diciendo, bueno chicos, chicas, esto que aprendieron, esto que hoy vimos para describir tus metas, no es lo más importante. Lo más importante no son las metas, tus objetivos, eh, no, no es eso. Lo más importante es en quién te tienes que convertir para alcanzar eso que tanto deseas. Repito, lo más importante de esto es en quién te tienes que convertir para alcanzar tus metas y objetivos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque te va a llevar un esfuerzo. Porque te vas a sentir eh, tentado, tentada a eh, ya no esforzarte, ya no seguir, ya no continuar, desistir. Y lo único que te va a mantener en el camino son tus metas, eh, perdón, son tus valores para alcanzar tus metas. Es lo único que te va a mantener en el camino. Tus valores van a ser, digamos que, eh, tus eh, guías. Dentro del camino. Eso es como poner barandales al camino. Ese camino que te va a llevar a tu meta y a tu objetivo. Ese camino que te va a mantener ahí. Cerca. Cada vez más cerca de tu meta y de tu objetivo. Es fundamental esto. Que lo comprendas, amigo, amiga. Si tú no haces el escaneo y ese análisis de cuáles son tus valores como no son muchas veces conscientes porque nos ocupan en todo momento y en todo el tiempo entonces va a ser mucho más complejo más complicado para alcanzar tus, me, tu meta y es probable que te salgas es probable que desistas pero si tienes en claro cuáles son tus valores y cómo los vas a vivir vas a allanar, vas a limpiar el camino. Los valores se viven, no se escriben, no se conceptualizan. Por pues, supuesto que hay un, hay un concepto de, de los valores, el concepto de honestidad, de confianza, de comunicación, de disciplina. Claro que lo hay. Pero si no los vives, aunque esté plasmado, aunque sepas el concepto, no es tu valor. No es tuyo. ¿Por no lo vives? ¿Te das cuenta? Los valores se viven. Por lo tanto, ¿Cómo instalar valores? ¿Cómo vivirlos? Bueno, lo primero que te recomiendo, amigo amiga, es que hagas una lista de tus valores. Al menos de los que crees que para ti es importante, o son importantes. Honestidad, confianza, lealtad, disciplina, este, afecto, cariño, eh, amistad, todo, todos esos valores. Haz una lista de tus valores principales. Todos los que tú recuerdes o intuyas que eh, son tuyos pero hago una aclaración amiga, amigo el que los escribas no significa que sean tuyos porque seguramente conocerás muchos valores pero tú los ejecutas, los cumples si no es así no es un valor tuyo, amiga amigo, no es tuyo Sabes que existe ese valor, pero no es tuyo, no, no, no lo vives, no, no, no lo ejecutas, no lo adquieres. Así que si tú haces esa lista, verifica cuáles realmente los vives, cuáles realmente día a día tú estás ahí, usándolos, accionándolos. Yo siempre el ejemplo típico que les doy a, a, a mis alumnos, este, a mis pacientes y a mis clientes o consultantes es, el, el, por ejemplo, eh, la disciplina de la puntualidad. Hablando de que entramos un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, la puntualidad es un valor. Si yo digo es que es importante es ser puntual, es fundamental para alcanzar lo que queremos, para conseguir nuestras metas, lo que digas y mandes, el valor de la eh, puntualidad. Y sin embargo, ese concepto que sabes que es puntualidad, un día... No llegas puntuada a la cita con tu amigo, con tu jefe, con tu cliente y después otro día tampoco. Y después algún día sí llegas y después no. Y generalmente estás, ya voy, ya voy, este, aguántame cinco minutos, ya estoy ahí. Todo eso significa, amiga, significa, amigo, que ese valor en realidad, aunque se, sabes que, que existe, no es tuyo. Porque no lo vives, no lo ejecutas. A esa lista, por lo tanto, quiero que hagas lo siguiente, que verifiques si lo usas o no. Y para ello te voy a pedir al menos que hagas en cada uno de esos valores tres remembranzas, tres recuerdos de en tu pasado ¿Cuándo ocupaste ese valor? Ah, pues el día que me tocaba eh, ir a, a, a, a mis análisis clínicos, que hago mi check-up, que me piden ser puntual, llegué. Ahí utilicé el valor, eh, la puntualidad. Otro, ah, pues eh, tenía cita con mis, con mis amigos de, de, de, de cada fin eh, de, de mes y... Eh, pues nos vemos en tal lugar y comúnmente soy el primero que llega, a la hora que hay que llegar, a esa hora llego aquí lo ocupo ah, okay. lo, describes la experiencia la remembranza y estableces aquí ocupé este valor y así, tres eh, remembranzas tres recuerdos por cada valor en cada uno de esos valores tendrás que tener evidencia, tendrás que sacar evidencia de que lo ejecutas. Ubicas. Es importante. Que recuerdes. Una vez hecho eso. Ahora te vas a tu presente. Y entonces. En, en esta semana. Tu presente lo vas a poner en esta semana. ¿Qué, qué he hecho? ¿En dónde he? vivido este valor que puse aquí. En esta semana, ¿en qué momento viví este valor? Igual, rescates tres experiencias de esta semana. Ubicas. Y por lo tanto, ya tienes pasado, presente. Falta el futuro, ¿verdad? Inicié con, ¿qué meta tienes este año? en el siguiente mes, quizás en el primer trimestre, semestre o el año. ¿Cierto? Bueno, ante esas, a lo mejor son varios objetivos, bueno. Entonces, eh, rastrea todos los objetivos que tienes para este año, ponlos y verifica qué valores vas a necesitar para cumplir este objetivo, o cada uno de ellos en este caso. ¿Cuáles son los valores que vas a necesitar para terminar corriendo la maratón al final de este año? En el ejemplo que te di. Y para la meta en mi trabajo. Y si tengo una meta con la familia. Y si tengo una meta para eh, hobbies, para salir de, de viaje, de vacaciones. Y si tengo una meta para, quizás, este, con mis hijos, con pareja, en fin. Todas esas metas que tienes para, este año, para ti mismo, para ti misma, si tienes la meta de, eh, siempre la utilizo, la meta de bajar de peso. ¿Qué valores te van a servir para conseguir esto? De tal forma que en, en la línea de tiempo, pasado, presente y futuro, lo que estoy diciéndote con esta técnica es que estás detonando tus valores en la acción. Recordar, en el pasado de, detonas y sacas de eh, las conexiones neuronales los valores, que has implementado y que has utilizado en ese pasado. En el presente, ¿cuáles estás utilizando? Y en el futuro, ¿cuáles te van a servir? ¿Cuáles son imperantes para poder utilizarlos y conseguir esas metas? Por supuesto, entiendo que van a hacer falta otras muchas cosas, pero los valores, si no los tienes conscientes, si no eres consciente de cómo ejecutarlos o en qué momento los has vivido o en qué momento los puedes sacar vas a estar en alto riesgo de no alcanzar tus metas y tus objetivos porque además amigo amiga detrás de cada conducta que nosotros hacemos detrás de cada conducta de cada una de ellas hay un motivo. Y esos motivos, todos, sus bases, son los valores. La base de ese motivo son los valores. Es decir, ¿qué es un valor? ¿Qué es un valor? Es algo que valoramos. Y cada persona le da un peso muy diferente A, a la otra persona. Lo que para alguien el valor puntualidad es fundamental, para alguien no es importante. O para alguien que es importante el valor amistad, para otros no es importante. O a lo mejor los dos tienen eh, el valor amistad o el valor confianza, pero quizás en sus prioridades o en sus valores, eh, para alguien la confianza está en primer lugar y para alguien en último lugar, y tienen los dos, eh, los valores de, de confianza, por ejemplo, ¿no? Así como las empresas tienen misión, visión y valores, bueno, <ríe> nosotros también debemos de colocar visión, visión y valores. Y los valores son los que sustentan todo lo demás. La misión es el objetivo, la visión es cómo lo vas a hacer, los valores es las riendas, los eh, barandales del camino para que consigamos la consecución de ello. Es importante, es fundamental esta parte. Por eso los valores. Y los valores, si no tienes el valor de la disciplina, te doy una buena noticia, amigo amiga. Lo puedes adquirir. Lo puedes tú eh, instalar en ti. ¿Por qué? Porque los valores, lo mencioné por ahí, eh, una forma de instalar, de vivir, de tenerlos, es a través de los hábitos. Cuando los valores están instalados, porque se actúan, se convierten en hábitos. Son conductas que tienen un sentido y que se hacen, de los hábitos, que, eh, digamos que se hacen, se ejecutan de forma inconsciente. Te doy un ejemplo. Bueno, eh, manejas, amiga, amigo, imagínate tu primer día eh, cuando empezaste a aprender a eh, manejar. Primero tenías que estar atento o atenta a todos lados, ¿no? Hacia el frente, a los lados, la, la, los pedales, la palanca. Te costó trabajo, pero tu comportamiento, tu acción, te eh, hizo que aprendieras este, la manejada a través de la constancia, de repetir una y otra vez. Hoy, que ya sabes, amigo amiga, estoy seguro que cada vez que te subes al auto... No estás pensando, ay, ya debo de meter tercera o cuarta. Ah, ok, como voy a dar vuelta a la derecha o a la izquierda, según tengo que mirar hacia el espejo retrovisor, o el, perdón, el espejo lateral. No, no lo piensas, lo haces de forma natural. Las conductas se convierten en hábitos. Bueno, los valores, como son conductas también, es decir, se viven, pues. También los incorporas de esa forma y tal pareciera que es un hábito el valor de, la, de levantarse todos los días, es decir, de, de levantarse temprano. Es una conducta, tú lo ves como una conducta. Bueno, pues ese es un valor. ¿Por qué? Porque el valor es hacer ejercicio y te tienes que levantar temprano. Por lo tanto, si tú ya estás acostumbrado, tienes ya ese valor, no piensas, ¡ay! A, a, ¿iré, no iré, este, ejecutar este valor o no? Simplemente lo haces. Al principio cuesta trabajo. Al principio hasta nos duele si es para hacer ejercicio porque el ejercicio el cuerpo duele. Bueno, es lo mismo. De esta forma, amigo o amiga, cuando quieras instalar un valor, tendrás que identificar qué valor necesitas o te puede servir para llegar a donde quieres. Por ejemplo, el valor de la lectura. Si quieres terminar un, una certificación, un doctorado, una maestría, una licenciatura, lo que sea. Lo que sea que estés estudiando. Uno de los valores, que quizás no sean los primeros, <ríe> hay por supuesto en escala de, de valores, pero al final de cuentas el valor de la lectura tendrás que instalarlo si no lo tenías. Si tú identificas, esto es importante porque me va a permitir ir pasando materia tras materia, vas a tener que implementarlo, vas a tener que hacerlo. De acuerdo, amigo amiga, estoy ahorita utilizando valores un poquito más terrenales, porque cuando hablamos de valores creemos que es amor, amistad, respeto, confianza, que son valores, sí, por supuesto. Pero abajo, y digo abajo porque hablo de cuestiones terrenales, cuestiones más palpables, esos valores que están en un, una escala hacia arriba, así como en la pirámide, se van a sustentar con tabiques de acciones. La confianza se fortalece a través de la comunicación, el respeto, la lealtad. ¿Uicas? ¿Cómo varios conductas o valores van a dar una mucho mayor consistencia a valores más arriba? Por lo tanto, algo que tienes que hacer para establecer cómo voy a mostrar, cómo voy a ejecutar o accionar un valor, tienes que identificar cómo el valor confianza vive en mí. Y voy a utilizar un valor... este fuerte, que está dentro de los niveles altos de, de, de valores, la confianza. Amiga, amigo, pregúntate, ¿cómo vivo el valor confianza? Casi te puedo asegurar, escríbeme si yo me equivoco, que el valor confianza lo vemos en el otro. Es decir, si el otro, el de enfrente, hombre o mujer, no importa, es confiable para mí. Si me genera confianza, pues. La confianza es un, un valor donde comúnmente lo que hacemos, porque así estamos acostumbrados, es confío o no confío. Y si hablamos de pareja, amigo o amiga, cuando hablamos de confianza, estamos siempre demandando confianza. Es decir, pues dame confianza, dame, o sea, demuestra que es confiable, ya sea hombre o mujer, no importa, preferencia, es lo de menos, es simplemente tu pareja, con tu pareja, ¿cómo, cómo vives la confianza? Y casi siempre, amigo o amiga, lo primero que hacemos es, ¿es confiable o no? Voy a poner la prueba cuando están iniciando, ¿no? A ver si es cierto que es de confiar. Por tanto, los valores que comúnmente están en la escala superior de la pirámide, confianza, amor, honestidad, casi siempre, amigo o amiga, lo demandamos, es decir, demandamos ese valor, que me lo demuestre. Yo te lo hago y te pido que lo hagas exactamente igual, pero al resto que te demandes a ti confianza. Es decir, yo soy una persona confiable, soy un hombre, soy una mujer confiable. ¿Se puede confiar en mí? ¿Cómo demuestro esa confianza? Exactamente, Maite, se proyecta uno en el, en el otro. Exactamente, es una proyección, Maite. Por lo tanto... En lugar de únicamente ver hacia afuera, la invitación que yo hago es, ¿cómo yo te demuestro confianza? ¿Cómo yo soy un ser de confianza? Y a partir de ahí, entonces estás viviendo los valores tuyos, en lugar de demandar o pedir o solicitar de los demás. Repito, porque es lo más sencillo, ver hacia afuera. Por eso es que inicié con valores más, entre comillas, por quizás darme a explicar, valores un poquito más terrenales, ¿no? Puntualidad, disciplina, todos esos. Pero es lo mismo, ¿eh? ¿Quién tiene la disciplina? ¿Quién llega temprano? ¿O no? Bueno, el amor, la honestidad, la comunicación, ah, hablando de la comunicación, el valor de comunicación. Igual, siempre estamos buscando que, que sean las personas asertivas, que, que digan lo que tengan que decir, que pues no den tantas vueltas, ¿no? Que digan la verdad, el valor de la verdad. Siempre le estamos pidiendo al otro aquí la propuesta amiga la propuesta amigo es tú eres tu primer cliente Dí, dilo primero para ti hazlo y vívelo tú sé un ser confiable amoroso, honesto, leal asertivo al comunicarte vive el valor tú son tus valores. Y otra cosa, amiga, otra cosa, amigo. Tus valores no tienen que ser los valores de los demás. Porque todos somos diferentes. No significa que Marcos Leal, los valores universales son los que se supone, Marcos nos permiten, eh, uno, la convivencia entre todos, y los que se supone, la gran mayoría, eh, tiene para poder vivir en comunidad. El respeto, respeto al otro. Y, y se dice que son universales, este, porque creemos, Marcos, que... Todo mundo tiene sus valores, pero vete a Oriente y verifica si tienen los mismos valores que Occidente. Y no me refiero nada más por la guerra que se está viviendo actualmente. Vete a China, Japón, en, con esas eh, eh, filosofías este, ancestrales, eh, tienen. Una visión muy, muy diferente a la nuestra. Tienen valores muy profundos. Ellos los viven todos los días. Y por lo tanto, eh, pongo en tela de juicio que haya valores eh, tan fácilmente universales. El valor de la vida, por ejemplo. Si vamos a la India, pregunten a, a los nativos cuál es el valor de la vida de una, de una vaca, de una res. O en a, algunos eh, países eh, que practican, que, o que son musulmanes, el valor de la vida del cerdo. <ríe> Hoy con los veganos. Por ejemplo. Así que tan universales estoy... En, creo que hay muchos paradigmas, muchas creencias que se están rompiendo hoy en día con la globalización, hablando de universalidad. Así que sí, efectivamente, universales quizás hay algunos, el amor, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser. Pero, aún así, el amor es entendido de forma diferente en cada lugar del planeta. Hay quienes dicen, amo el chocolate. Hay quienes dicen, amo a mi gato o a mi perro. Y son diferentes conceptualizaciones de amor, del mismo valor. Y si bien es cierto, pues los tienen. De nada, Carmen, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Carmen. Eh, si los tienen, entonces dice, uno tiene el valor del amor, bueno, sí, pero no tienen los mismo, el mismo peso. No tienen el mismo significado. No lo viven igual. El valor del compromiso. En verdad, si estás comprometido. Hay una metáfora que me encanta para que Weekend ¿Cuál es el peso del compromiso? El, hablando de animales, el cerdo y la gallina. ¿Quién realmente está comprometido de dar lo mejor para el, los, sus cuidadores, ¿no? los granjeros, los seres humanos, pues? El cerdo, y la gallina, dice. Yo doy lo mejor de mí, doy, pongo todos los días huevos, este, alimento a prácticamente um, casi todo el mundo y mi aporte, mi compromiso con la humanidad eh, no tiene discusión. Todo, todos los días pongo eh, huevos y no solamente uno, pongo varios. Alimento a todo el mundo. Estoy comprometido con o comprometida, hablando de gallina. Y podríamos decir, es cierto, ¿no? Específicamente en cuanto a los huevos. Bueno, el cerdo se acerca y dice, ¿en verdad crees que estás comprometida? Yo mañana voy a ir al rastro, y mi vida Es el sacrificio que yo doy para alimentar a los seres humanos, a quienes me cuidan. Yo estoy comprometido con mi vida. Tú mañana seguirás. ¿Quién está comprometido realmente? ¿Quién da la vida? ¿O quién da solamente una parte. Son diferentes conceptualizaciones de compromiso, amiga, amigo. Aún dentro de estos eh, valores universales, no se entienden igual. Y por lo tanto, a la hora de compartir con los amigos, con la familia, con la pareja, exigimos de los demás lo mismo que entendemos nosotros sin buscar entender al otro. ¿Por qué? Porque mi meta, si somos pareja, mi meta es pues estar en pareja y si mi meta es estar en pareja, tienes que saber cuáles son los valores tuyos y de tu pareja y cómo pueden convivir para poner esas eh, barandales en el camino llamado eh, pareja. Vida en pareja. Como meta y objetivo. Por tanto, si te das cuenta, amiga, si te das cuenta, amigo, los valores son la guía que te van a llevar a donde tú quieres. Pero al mismo tiempo, tienes que saber los valores de los demás y respetarlos. Y entenderlos. Y si ¿Hay algún valor que la otra persona, llamado jefe o jefa, eh, papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, no importa? Tienen valores y ves que funcionan y ves que les sirven, los ejecutan, los realizan. Así es, exactamente, Maite, es bien, bien complicado, bien fuerte, ¿verdad? Y si ves que esos valores funcionan en ellos yo siempre me cuestiono ¿a mí me servirá ese valor? en lugar de ah no, ese es tuyo yo no y si veo en, en él o en ella cómo vive ese valor cómo hace para que ese valor le ayude para la consecución de sus metas y objetivos yo podría adoptar ese valor al final de cuentas no nacimos con valores los vamos adquiriendo inconscientemente porque no nos damos cuenta y desde pequeñitos desde niños niñas entonces se pueden adquirir y van sumando a tu a, a, a lo que estás siendo hoy espero que eh, esto te esté sirviendo amigo amiga que te haya dado un poco de luz a lo que simbolizan los valores que no es algo nada más que está escrito si estás eh, trabajando en una lona y en tu empresa o en una pancarta no o no es un concepto los valores se viven y si no los vives significa que no es tu valor será de alguien más pero tuyo no es ¿Cuáles valores vives? Así que ojalá que hagas el ejercicio que te planteé de cómo son los valores, que lo hagas. Si no lo viste, velo en la repetición, amiga, velo en la repetición, amigo. Vea ese ejercicio, hazlo conscientemente para que los puedas utilizar en tu día a día. Incorpora ese ejercicio, hazlo y verás que te van a ayudar bastante. Dudas, preguntas, comentarios, déjanos aquí abajo de, de este video. Comparte este video si consideras que es de utilidad a tus seres queridos para que vayamos ampliándonos en esta comunidad de espacio de excelencia en el eh, lugar de census, eh, capacitación con sentido. Yo soy Fer Toraya, esto es lo que te tenía para ti y ojalá, ojalá que hagas estos ejercicios. Nos vemos en 15 días donde te voy a. Compartir más eh, consejos, información, eh, experiencias, si lo quieres ver desde este punto de vista, más que consejos o tips, eh, las experiencias que, que yo he tenido para el crecimiento eh, en el desarrollo humano. Así que gracias, gracias, eh, comparte y nos vemos el próximo, dentro de 15 días, el próximo capítulo de Espacio de excelencia. Cuídate, nos vemos y hasta pronto.